MX y otra vez no solamente los inyectaba en xhtgo.com.mx sino los bajaba al servidor y a las páginas vecinas también les ponía estos archivos eh, maliciosos, que hacían los archivos maliciosos, pues mandaban correos de Viagra, mandaban páginas falsas y hacían cosas de criptomonedas en el mejor de los casos, digo afortunadamente no eran cosas de la o cosas horribles ahí nada más era eso ¿no? Pero a final de cuentas la vulnerabilidad está en todos lados. Si ustedes ya como que más o menos entienden esa parte, pues ese conocimiento que vayan adquiriendo pues les va a ser de mucha utilidad. No digo que en estos momentos vayan a hackear a Vancomer o a Bramex, una cosa así, ¿no? Pero a final de cuentas, si se van a dedicar a esta onda de la programación, algo que le faltó a Francesco es que sean obsesionados. O sea, tienen que ser obsesionados de una cosa, de un nivel enfermo para llegar a un nivel de, de hacker, ¿no? Es este difícil que realmente alguien diga, ah, sí, ya soy hacker, un hacker jamás va a decir que es un hacker. Ah, sí, sí, hay medio, hay medio, le sé, ¿no? Entonces. Sí, Me defiendo, sí. dice. Un poquito, hay unos codiguillos. Autodidactas, ¿no? También. Autodidacta, sean autodidactas porque esto es, no hay una escuela. O sea, si ustedes ven ahí en las publicidades de Facebook, de, de Twitter, de YouTube, de, ven a hackear, aprende a ser un hacker en Platzi. va a ser una seña obscena, pero no la haré. Eh, no la haré, no porque no se la quiera hacer a Platzi, pero sí se la quiero hacer a Platzi, pero no la haré por cuestiones de... Así. Lean entre líneas, Lean ah. entre líneas casi. Entonces, no no este no crean que van a aprender a hackear en una cosa de escuela o sea por qué porque el conocimiento es tanto es tan enorme es tan diverso que si alguien les dice ay vas a. no es cierto o sea nosotros lo que estamos haciendo aquí es platicarles que esta onda existe si sí, existe hay una hay un sector de loquillos por ahí que dice, no no son hackers son los mismos empleados de no sé qué por favor, o sea, sí cierto, o sea, es una verdad a medias, sí, el, como bien lo hizo Francesco, el alto porcentaje de ataques y de hackeos, pues son de gente que chambeó en tal lado, o que estuvo metida en esa onda, y sabe cómo funcionan, sabe dónde están las vulnerabilidades, sabe a quién molestar para que pueda soltar la sopa, y va a obtener la información, o va a obtener algún beneficio, pero de ahí vienen la parte de los otros, por ejemplo, anónimos, ellos son activistas de alto conocimiento, qué es lo que hacen, hacen un, un convenio, un consejo, una, ¿cómo se diría una como reunión? Deciden, ahorita vamos sobre Rusia y vale Se van sobre Rusia y muchas veces no necesitan stickers en su computadora, no necesitan una máscara de estas de Guy Fawkes no, no necesitan nada de eso para decirse que son hackers y eso. No, si tienen el conocimiento cuando vean que, por ejemplo, un, ah, pues, a lo mejor van sobre una página, sobre una dirección IP, sobre una cosa ahí y Ahí mismo van a darles la secuencia de comandos, nada más que hay que estarle buscando. O sea, no es algo que encuentren en Google tan fácil, ¿no? O sea, sigan las cuentas de Twitter y ahí, y van a poder más o menos saber en dónde va a estar el ataque, y pueden presenciar un, un momento, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita con Rusia, estarle sacando información, estar atacando para que, por ejemplo, las computadoras, que por cierto, Rusia no necesariamente usa Windows, no es cliente de Microsoft, el gobierno ruso. El gobierno ruso tiene una distribución de Linux que lleva como 20 años este, modificando, recompilando y distribuyendo internamente. Pues es comunismo y Linux sabemos que se distribuye de forma abierta. Entonces puedes tú tomar el código de Linux, descargar un kernel de alguna distribución, hacerle unos cambiecillos ahí y ya tienes tu distribución de Linux y eso es universal. Rusia es lo que hizo, Rusia y China ¿Por qué creen que a China li, ni le inmutó Que Google le cerrara las puertas? China ya tiene su propio Google, su propio Twitter Sus propias cosas para ello Entonces Rusia también lo tiene Y lo tiene bajo las distribuciones de Linux Por eso no les ha sido tan sencillo Y no ha habido tanta, tantas caídas de Que se sepan así muy estrepitosas De los sistemas informáticos de Rusia Porque es un poco más complejo a eso sumémosle el alfabeto sidílico de rusia no lo van yo creo que sus códigos y su programación no lo hacen en lenguaje en código occidental en o inglés, sea, en letras, ¿sí? ajá, no lo hacen en inglés lo hacen en rusia con sus tipos de letras estos chistosos que son como cuadritos lenguaje sidílico y, y ellos lo hacen así y es más difícil que puedan como atacar pero sí pueden por ejemplo bien lo dices hacer un ataque de denegación de servicio un DDOS y en un dado caso la computadora espérate, espérate, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, no sé qué hacer, y da ansiedad y ya no responde. Me muero. Eso sí se puede hacer. Eso sí, se sí puede hacer y lo pueden hacer cualquiera, ¿no? O sea, pueden, por ejemplo, hacer que la página de Bimbo, la página de Televisa, la página de quien ustedes quieran, montar un ping secuencial y un, un ping, este, claro, su computadora tiene que aguantarlo, ¿no? Uh -huh. Porque si mandan un ping dentro de un ciclo y lo mandan 100 veces y dentro de esas 100 veces lo vuelven a matar otras 100, resulta que lo van a estar mandando más de 10.000 veces. Y pueden hacer que de repente una zona completa de, de su ciudad no tenga acceso a la página. Pues no porque la, la hayan hackeado como tal, sino que la página dijo, a ver, espérate, espérate, espérate. En este sector de estas direcciones IP tengo un problema, están pidiendo mucha información y ahí bloqueo, bloqueo estas direcciones IP. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Subirse a otra IP, que no sea la de su casa, la de su localidad, y entonces en ese momento, pum, vale atacar. ¿Para qué? Para que no, no, no bloqueen su ciudad, sino bloqueen otro lado, o no ni siquiera bloqueen nada, sino que sepan que los están atacando, no sepan qué, no sepan de dónde, y sorpresa, de repente ya un ataque de denegación de servicio bloqueó la página de tal o tal empresa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muy comúnmente cuando... La gente quiere comprar boletos Ahora Estaba ¿cómo se llama este chamaco, el Bad Bunny Que, que ah, ya se acaban los boletos La página se cayó oh, <risa> <risa> sí, bueno, Eviten la endogamia <risa> Pero bueno, ese no es el tema de esta vez de esta, eh, La gente entraba Todos entraban al mismo tiempo Por un boleto y la página decía Espérate, espérate, espérate, espérate nada más tengo He eh, permitido a, no sé, un millón de personas por petición y ya llegó un millón, uno no puedo. Ya no hay servicio. No va a morir. No va a morir. ¿Qué pasaba con la página de Cinemex? ahí me parece una. <risa> que Cinemex se cayera cuando estaban los boletos para Spider-Man. Spider Spider no, no, no. no way home. El hombre Spider-Man, no way home. Este, que no tuviera un respaldo para ese tipo de cosas, entonces, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho los arquitectos, los arquitectos de la información de Cinemex? Cuando lleguen a su, a su punto crítico, abrir otra instancia para que ya llegaron a sus usuarios, ¿no? Cien mil usuarios consecutivos, el cien mil uno nos va a tirar Amazon, porque su proveedor, esta es otra cosa importante, su proveedor de, de servicios web, de hospedaje y cosas así, es Amazon Web Service, entonces dice, Amazon Web Service, prepárame otra instancia, pum, vale, 100001, ah, pues ese uno ya vive solito en la otra instancia, pero no lo hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, se cayó la página, que eh, también es como estrategia, porque, ay, se me acabaron los, se, se, se, se cayó el sistema, pues si sí, no, sí, no, ahora sí. vuelvan a levantar un sos, pues es un problema, ya cuando entiendan todo eso, ya pueden como pensar en otras cosas, viene algo muy importante en esta era moderna, el internet de las cosas también ahí van a quedar muchas cosas vulnerables si por ejemplo ustedes van caminando y abren su wifi en su celular se van a encontrar con impresoras con aires acondicionados con focos. Refres. refrigeradores un montón Estopa, de cosas lavadora, lavadora. la gente no le pone contraseñas a estas cosas y es algo muy muy este diría Dross perturbador porque no le, no, ni siquiera se les ocurre que tienen que entrar a la dirección IP 192.168.0.1. Eh, no, no. Y ahí ya es su puerta de enlace principal. Pero a lo mejor ya conectaron el, el foquito inteligente de Alexa. ¿no? Alexa el, prende el foco y el foquito se prende bien bonito. Porque Alexa recibe una instrucción en una skill. Y la skill sabe que debe de encender el foco que, su, que se ubica. En la dirección IP 192.168.4 Diagonal on Diagonal off Para apagar el foco, para encender el foco Y que nosotros vamos pasando de pura maldad Ay mira Y, y, y se conectan, <risa> se puede conectar directo al foco Porque no, no tiene contraseña Entonces, si ustedes tienen la posibilidad económica De comprar ese tipo de cosas Y empezar que la casa inteligente Que el aire acondicionado inteligente La domótica, ¿no? Ajá, la domótica y, y, y pueden hacerlo Soliciten a su instalador de todos estos productos De todos estos dispositivos Que cada dispositivo tenga una contraseña de acceso Que no sea Admin Admin Porque, admin, ah, 01. O admin, admin 01 Admin 01 Admin o sea, Fíjense bien como más o menos vamos Como devanando la, la posibilidad de, de un hackeo De un inminente hackeo Porque cuando, por ejemplo, el, aquí en La Ribera, aquí en la zona, se da mucho el Internet de antenas. Alguien por allá se contrató un Easy bien bonito de 100 megas, contrata una antena emisora y está repartiendo el Internet a los vecinos y, el, y alguien aquí contrata el Internet de 5 megas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Se conecta a esta página mágica de 192.168.0.1 y le pide ahí un nombre de usuario, admin. Nombre, contraseña, admin. Ese es el primer error que todos, a todos se les va. Porque ¿cuánto les puede tomar cambiar la contraseña? Desde el a proveedor mío. que te lo instala, ¿no? Te lo Ajá. dejan con contraseñas genéricas que encuentras googleándolas en un minuto. Lo dejan con el nombre, lo dejan con el mismo nombre de la empresa... Acá me pasó con una empresa que desapareció acá en Puerto Morelos que repartió, así vendía el internet, ¿no? Paquete de un mega. Un mega, váyanse a la chingada también, pinches careudo, <risa> Un mega, 750 pesos al mes. ¡No, man! ¡Hala, bueno, man. man! Ah, dije, bueno, a ver. Me urgía el internet en aquel entonces, ¿no? Bueno, llegaron, pusieron su antenita, todo muy cookies, que no sé qué. Aquí está su acceso. Ah, bueno. Se me ocurrió meterme al 192.168.1 entré al real admin y del admin brinqué como dices al subnet y en el subnet pues era este primero es para el router que es el que tengo localmente y luego subir a la antena y de la antena comunicarnos al distribuidor y allá en el distribuidor pedía una contraseña y se me ocurrió poner el nombre de la empresa de contraseña Oh, vale, que entro al administrador de servicio. O sea, ¿Qué vamos a hacerle? No, pues ahora sí. Y entro al administrador. Déjame arreglo, A nivel web, sí, exacto. Me puse 10 megas, me cambié de nombre de usuario y ya llegan cebolas, a ver, descúbranle. Y ya de regreso me puse, le cambié la contraseña a la antena porque les costara más trabajo de regreso. Porque a final de cuentas, eso no sé si entres dentro de hacker negro, o hacker gris. <risa> Pero, Creo que descubrí una nueva categoría hacker azul <risa> para servicio propio <risa> sí, porque al final de cuentas pues era una cosa que decías tú cómo me van a cobrar eso siendo que ya están los servicios de 20 megas a 300 pesos y estos me cobran 700 por un mega no pues, me puse los megas y hasta que la empresa de repente me dejó de dar servicio Después ya descubrí que habían, habían Quebrado por malas prácticas Comerciales y cosas así yes, Que al final de cuentas era igual un vecino Que tenía su Su y se le hizo fácil pues, Repartirlo de esa forma Y por eso después ya cuando se cambió de casa Dejó el negocio, ¿no? Porque Se haya cambiado un güey ahí Una contraseña y unos accesos Entonces, si ya tenemos Como ese conocimiento de ir viendo por dónde Va el asunto, pues eso puede ser Factible que sean hackers la parte del cracker, la parte del mar, de, de malware, pues sí es como más complicado. Y no faltará aquel cuate que crea que sabe todo, ¿no? Ya saben, acá cadena, anillotes... ¡Ah, oh, es que es muy fácil! Te pones ahí el... te sí. Ese cuate siempre le quita las contraseñas. Ese es el que siempre, para escribir su contraseña y se equivoca en una letra, la borra toda. Entonces, ese es un problema y por lo regular son los que más problemas tienen... ...de filtrado de información. Entonces, estén cuidadosos, tengan mucho cuidado con esa onda... ...y pues sí, o sea, tengan respeto por, por el conocimiento, sobre todo, ¿no? Porque a final de cuentas no es algo que, que sea de la noche a la mañana. O sea, meter un... Simplemente las curvas de aprendizaje de los lenguajes de programación... ...llevan cierto tiempo, ¿no? Entonces, no es como que de la noche a la mañana y concurso, ¿no? O sea... Empiezas que, incluso en papel, ¿no? Yo me acuerdo mucho que papel. a mí me, me pegan blogs y blogs y blogs de casos de uso y de eso que le llaman este. ¿Cómo son? Los condicionales, ¿no? Sí. Los un, diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, etcétera y, y, y por ejemplo, ahorita ya después de 20 años digo, ah, ya, por hecho, pero luego me da así de, Ay, ¿qué? <ríe> digo, apenas hace unos meses te, tuve un problema ahí de que. Aquí en los servicios turísticos, pues mucha gente viene de China, viene de las islas Feroe, de Timbuktu, de cosas bien raras, ¿no? Y resulta que ellos tienen sus horarios allá y para nosotros los horarios pues, son las 3 de la mañana. Querían hablar por teléfono en su hora laboral y a las 3 de la mañana de aquí, pues ¿quién los atiende, no? Y uno, y muy ofendidos hasta cuando alguien les contestaba a sus 3 de la mañana de ellos y a las 9 de la mañana de nosotros. Estoy desde las 3 de la mañana. Y, ah, a ver, ¿qué le pasa, no? Entonces... Ese conocimiento para saber, para poder entender que allá tienen una hora, convertirla a nuestra hora y decirle a aquellos cuates, ¿saben qué? No nos llame a sus nueve de la mañana. Llámenos a sus nueve de la noche para que acá en México lo podamos atender a nuestras dos, tres de la tarde. Pues es un relajísimo. entonces hacer una validación de ese tipo hay que convertir la hora a un formato universal a un formato estándar que no sé qué hacer una división y sacar el valor y si es mayor que cero es un horario correcto para ambos y si es menor que uno es un horario incorrecto para ambos o sea todo ese tipo de cosillas que puedan ir como desarrollando pues ya les va a ayudar no hay algo universal o sea no hay algo que le metas ahí hackea la página no, no no no no no no lo existe tienen que tener de conocimiento por dónde van a ir buscando y, y saber pues qué van a hacer y por qué por ejemplo los anónimos ahorita tienen una causa y es este pues no, no sé si sea como noble o no sé si sea como no sé qué es este puede ser hasta terrorismo visto desde algún... desde cierto punto de vista puede ser considerado terrorismo pero es activismo o sea no queremos que madren a los güeritos de ucrania no entonces la Anonymous está en ese modo ahorita de ataque a Rusia, le va a denegar sus accesos, va a hacer todo ese tipo de cosas. les va a costar un poquito de trabajo, no dudo que tengan éxito, de verdad que sí, este, van a hacer algo ahí interesante. En el momento en el que logren descubrir que Linux está en ruso, van a tener el... mucho, mucho éxito, ¿no? Digo, seguramente ya lo saben, pero pues yo creo que ya se tardaron, ¿no? Porque, por ejemplo... ¿Cuántos, ¿cuántas amenazas de Anonymous no hemos tenido para cosas gringas, para cosas de Estados Unidos? En dos semanas ya tenemos, y la amenaza de Anonymous ¿cuánto lleva? Casi un mes. Ha habido Casi destellos menos. de cosas ahí, pero no. O sea... Bloquear, hasta luego es sembrando noticias falsas también, o sea, no necesariamente uh. bloquear un equipo, sino pones una noticia falsa en una web y púmala, ¿no? Ya ah, sí que, que se claro. almacene en la base de datos, por ejemplo... Quieren hacer algo, peguenle a Russia Today, a RT, la, el cuadrito ese verde de una RT, ahí, ahí, yo creo que por ahí, por ejemplo, que el, nos deje de llegar esta propaganda de que son los héroes y no sé qué de RT, sería un buen trabajo que anónimos podría hacer ahí, porque sí, a final de cuentas, están este, bombardeando con esta información. Digo, hay muchas áreas, hay muchas áreas de, de, de trabajo y obviamente conforme más se vaya acercando, pues hay como más riesgo. ¿No? Digo, no mencioné, por ejemplo, equipos en hospitales privados de rayos X que están con IP. Que llegas, te toman tu radiografía y no es correo electrónico, no es protocolo de correo electrónico, no es protocolo de... No, sino es protocolo de CPIP y le mandan el archivo al médico que te el está médico. viendo. Entonces, pero esas, imagínense que de repente llegan ahí y ven en la red, ven equipos que, que tengan el nombre de, de un rayo X, o sea, de una máquina de rayos X. No, no me lo sé, o sea, no lo sé, ¿no? Pero, pero sí sé, por ejemplo, que cuando ya llegas a un hospital privado, pues ya todo te pasa así entre computadoras. Y el médico ya sabe tus análisis, o sea, por ejemplo, llegas, te hacen un análisis como el IMSS, en el IMSS llegas con tu papelito y pásale, nos vemos en dos semanas ¿sí? en tu disco, no tu DVD no, o sea en los hospitales privados ya todo fluye a través de la red, igual han de tener ahí sus bases de datos y cosas así y también son vulnerables entonces toda esta, como bien lo dices con un gran poder viene una gran responsabilidad imagínate que de repente pues ya tienes acceso y ya puedes observar este tipo de maquinaria y le están haciendo unos rayos, rayos X a alguien, le subes la potencia y desatas un holocausto, está complicado, ¿no? Lo no dejas estéril. Lo <risa> no dejas estéril, en el mejor de los casos, y no es que nomás sale el puro esqueleto, realmente. Está, está este... Es algo peligroso, si sí, es algo peligroso, por eso hay que tener cuidado con estos aspectos, porque si, si se libera toda esta, todo este poder y de repente dices, no, pues yo quiero ser hacker de equipos médicos, madre, ¿no? Pues está peligrosísimo. Quiero ser hacker de telefonía celular, de aplicaciones móviles, de aplicaciones. Ah, ya sabes. Tienes que aprender el Objective-C de iOS o el lenguaje de programación que pues, use iOS y Apple. Para, en el caso de Android, pues únicamente es Java o Kotlin, no hay de otra, o sea, si les dicen a alguien que frameworks de web y no sé qué, que se usan, este, ¿cómo se llama? No recuerdo los otros nombres, pero no son programación nativa de Android, eso no es programación en Android, señores, no se me, no se me engañen, tienen que ser programación nativa Java y programación nativa Kotlin para que realmente puedan como meterle mano a ese aspecto, entonces, es algo complicado, no imposible, Sí, tiene una curva de aprendizaje algo prolongada pero cuando ya lo logran ver por ejemplo pues ya pueden ser hasta un poquito más paranoicos no ponerle contraseña a todo y no solo contraseña sino además eh, identificación de dos pasos de dos para pasos. que cuando entren así con su contraseña les llegue un sms con un código y con ese código lo met y ya se puedan este loguear, loguear a sus servicios a sus páginas todo eso ¿Por qué? porque porque sí si es peligroso o sea si sí está latente y pues, muchas veces no es como un humano, ya son procesos automatizados, ya son software. software que trabaja por sí mismo en el momento en el que detecta ahí que, por ejemplo, hay una vulnerabilidad en Chrome, que cuando, en cuanto lo abres, pues ya está listo y ya está leyendo los, el archivo de las contraseñas, y eso es peligroso, o sea, aunque tengas la contraseña de Windows, porque a Chrome tú le pones ahí en configuración, buscar contraseñas y te salen las contraseñas, ¿no? Sale ahí, por ejemplo, eh, xvideos.com, ¿no? Y tu nombre <ríe> de usuario y tu contraseña, pero pues, tu contraseña con asteriscos. Y si le pones al ojito para ver la contraseña, te pide en primer lugar la contraseña de Windows. Windows. Y esta cosa lo que hace es que ya está escuchando, bueno, ya está viendo que estás en Chrome y que ya vas a abrir ese archivo que tienes acceso ahí y cuando le pones la contraseña de windows ya está es ya está viendo y ya vio tu contraseña así que tú te des cuenta entonces todo ese tipo de softwares que por lo regular se baja con programas muchas veces tenemos la necesidad que de photoshop que de illustrator que todas esas cosas no lo no no todos tenemos la lana para estarlo pagando o sea que traernos lo de la plaza de la computación o lo que sea y pues resulta que oh, trae un Keylogger ¿no? y el Keylogger es una cosa que va a detectar cuando escribiste en la página, va a detectar tu nombre de usuario, tu contraseña, tu fecha de nacimiento y todo lo va a estar guardando en un archivo de texto, en el mejor de los casos lo va a tener en tu computadora para que cuando cierres el programa pues ya lo mande de alguna forma. En otro caso lo que está haciendo es inmediatamente enviarlo Y ni cuenta te das porque cuando sabes que ya hay la información Pues ya, ya la mandó y no hay rastro ¡Sorpresa! Ya se fue en un keylogger todo lo que escribiste Y esas charlas pasionales que tuviste con tu, en acá, con tu crush ahí en el WhatsApp Pues ya salieron, ya salieron <risa> Y es algo peligroso, entonces hay que tener esa, ese cuidado en esas partes ¿Qué es lo que recomendaciones para que mis hijos se defiendan? Cuando sí, contraten, Para el cierre ya uh -huh, Ya para el cierre, para que medio se defiendan Cuando contraten un Telmex, un IC, un lo que sea Número uno, cambien sus contraseñas Del dispositivo Y de acceso al administrador Del dispositivo, eso es importantísimo Si pueden También cambien el, La ruta de la dirección IP del administrador Olvídense del 192 168 0.1 Pónganle otra cosa y pónganle otro segmento De red, 190 y... 4.120.36.1 Por decirlo así Y toda su red va a tener otra dirección IP interna Toda su red en su casa, en su oficina, en lo que vayan a implementar Va a tener una dirección distinta Y entonces cualquier persona que ya llegue con este conocimiento de si, Ah, pues a qué IP le ponemos Ah, la a 192.168 Pues va a ser más difícil Porque ahora va a tener 4 tercios de números que adivinar, pero que creen solamente son 256 combinaciones en cada una, ¿no? Quiere decir que va desde el 1 hasta el 255, 1, 255, 1, 255, y en algún momento le van a atinar a su dirección IP, que es lo que hacen otro tipo de software que se llaman sniffers. Pues cuando se corre un sniffer, se puede correr desde una computadora, y el sniffer va a estar viendo de dónde te conectas y hacia dónde va tu información, y eso es todavía un nivel... De peligro, un nivel 2 de paranoia. Entonces, si sí, tengan respeto por la palabra hacker, no se dejen llevar por los loquillos que andan que no existen, que los hacks que las películas, que no sé O sea, si, si se exagera de esa forma, por ejemplo, en Swordfish, pues es que sí hubo, sí o sea, es sí que si hubo, si hay algo parecido, o sea, si hay algo que de esa forma corre, pero pues en Swordfish vemos las cosas ahí exageradas que hace este Hugh Jackman ¿no? con la computadora y de repente vemos que seis monitores, no sé qué, qué tanta payasada. Sí, sí existe, o sea, no de ese nivel Porque si ustedes observan, por ejemplo, un hacker en computadora Pinche sistema operativo raro que tienen en Hollywood, ¿no? O sea, a nosotros nos dijeron decir a ver, programas y...". Pinche Windows, ahí todo gris, todo horrible oh, En todos los casos, pones bueno, un papel tapiz ahí que te guste Pero pues ya, ¿no? Y digo, ya los que medio le sepan ahí tienen Linux Y los que ahí, ahí con su Mac van a llegar a hackear algo, ¿no? Pero No, no creo, la verdad es lo dudo pero en fin, sean paranoicos de este asunto, sean obsesivos en la configuración de sus dispositivos, si contratan a alguien, exijan que les cambie la contraseña y que les enseñe dónde está ese cambio de contraseña, porque es algo que de verdad les va a traer problemas si alguien se mete a su dispositivo, que puede ser... Yo se los digo así de, podemos tomarlo así de, como es la voz del pueblo, una difusión relajada, una cosa así Pero pues imagínense, por su aire acondicionado, que se quieran parar a las 3 de la mañana y se paren todos este, roncos Porque les pusieron el aire acondicionado a 17 <risa> grados, ya se les derramó la O sea, es un problema, a lo mejor algo superficial Pero si ya entraron al aire acondicionado, pues ahora que sí, ¿qué van a hacer? Pues de ahí se van a subir a la siguiente escala de la subred, que es la dirección por la cual salen a internet ¿No? Entonces cuando ya tienen su dirección por la que salen a internet Les pueden contaminar los nombres de los servidores de nombre de dominio ¿Y qué quiere decir esto? Que en lugar de mandarlos a la página oficial No sé, quieren comprar algo en Ali o en Alibaba, en Aliexpress o en Amazon Press. Y con su DNS contaminado, sorpresa, los va a mandar a otra página Ustedes van a pagar bien creídos y no les van a dar nada O sea, sí, sí pasa, eso, eso es como muy común por eso son los candaditos verdes en las direcciones de las páginas. Entonces, sean obsesivos con este asunto, si sí es como peligroso, no es como de desatar una paranoia de que vaya a haber un hacker así, ah, no, pues, están hackeando. no, no, necesariamente, si los hackean a ustedes, pues es porque a lo mejor querían algo de su trabajo, ¿no? No necesariamente a ustedes. O de su y... situación sentimental. De su, de su situación sentimental, híjole, no sé si contaré esto. Eh, sí, la voy a contar. <risa> échala, échala. Ya, ya no me habla esa gente y me, me dice cosas muy feas, ¿no? Bueno, hace años, no, no, este, me, me llegó una fulana, ¿no? Una amiga ahí en un trabajo donde estaba. Chigi, chigi, híjole, era la peor tragedia que había pasado, Pues resulta que su novio le había puesto el cuerno con una fulana y que no sé qué, algo a poco sí, no sé qué, algo sí ¿Y tú qué has notado, no? Yo te dije, ¿tú qué has notado? No, es que fíjate que noté que, que la ve en aquel entonces el MySpace. Um, vale ah, a ver ya entonces rascándole tantito al MySpace vi el nombre de este cuate vi que tenía las amigas y le digo quién es no o sea no sé y ella es como que así entre llanto y mucha desesperación pues ya la señaló no pues es ella ah, okay. qué quieres qué quieres hacer quiero que hackees su cuenta y que me des todos sus datos y toda su información de no sé qué Digo, no se puede, o sea, yo no sé hacer eso, no sé cómo meterle un código a MySpace, no sé cómo meterle un código a eso, pero algo sea de poder, le digo, o sea, vamos a ver qué hacemos. Me puse a tratar de ver cómo este, recuperar el nombre de usuario, la contraseña y encontré el modo y previamente, o sea, ¿qué hice? Creé una copia clon de la cuenta de la chava con el nombre de usuario de este cuate. Pues ya le, me creé Ahí el clon, no sé qué Logramos entrar a la página Y descubrimos que le puso el cuerno Pero bien macizo Y no solo a la chava que llegó Llore, llore que Es que me puso el cuerno y nos acabábamos de casar Teníamos este, seis meses de casados y, y... está horrible, ¿no? Entonces empiezo a mensajear con la otra chava Fíjate el desmadre que sacó La otra chava estaba embarazada De este compadre pero no solo era con ella, sino que además una de las primas de esta fulana andaba con este otro cuate y ya le habían caído. Y le digo a esta chava, le digo a la primera chava, oye, ya encontré esto. Fíjate que están hablando de la fiesta de un fulano de tal, así de, de tal Octavio, y la chava se puso pálida, amarilla, morada, que no sé qué, porque resulta que el tal Octavio, o sea, empecé a sacar yo nombres de gente que, pues a mí qué, ¿no? Yo ni la conocía, ni sabía qué tal, ¿no? Y Octavio es un nombre inventado, no es un nombre real. Casi sí, sí. estabas como leyéndole las cartas, conoce un tal Octavo. o es, sea, ¿no? estaba, conoce usted a tal y, y la otra así de, sí, sí, los conozco, están talados, que no sé qué. Y de repente empiezan así y le digo, no, pues ahí como veas, ¿qué hacemos? No, pues este, le sigo, sí, sí, sí, sí le, le sacamos a este cuate, entre todas las conversaciones, que antes de casarse con mi amiga que llegó Chi Chille, ya tenía dos pensiones alimenticias, este, incumplidas. Ah, sí. <risa> Y tenía a la siguiente la tenía embarazada y nada más fue cosa de preguntar, de rascarle tantito, de ir viendo con quién se mensajaba, ir, ir viendo la relevancia que tenían los contactos. Y realmente nunca metí una contraseña, nunca metí una cosa ilógica de códigos o cosas así para buscar el hackeo de MySpace. Digamos que desde cierto punto de vista, antes de aprender a hackear el código y eso, y sin querer prácticamente hackeé a las personas, o sea, hackeé su relación social... Y como dices tú, ingeniería social. Entonces, de ese tamaño, de, la, de ese tamaño se puede llegar a hacer. Digo, es un caso doméstico, un caso así, de, a lo mejor no es tan relevante, pero sí se puede llegar a ese tipo de cosas. Entonces, cuando la próxima vez, si usted se dedica a la programación, si llega alguien y dice, mi Facebook, dígale que primero van a hackear a la gente. Pidan contactos, pidan esto, pidan lo otro, y ya de ahí van como devanando, van sacando, porque son hilitos siempre que hay sueltos. ¿no? Entran a las páginas, entran a esto, entran al otro, y siempre van a ir viendo: Ah, mira, tiene de amigo a Fulano, pero Sutano y Sutana es la que más likes le da. A ver, vamos a ver acá qué, qué interacción tienen, y de ahí ir sacando. Y realmente, si son empáticos, si son como que más como social y cordiales, van a poder obtener más información. Esa claro. es ya la parte humana, que es la que tiene como más, más vulnerabilidades. Pero también hay cuidado, amigos, porque yo llegué a entrar a varias páginas donde había tipos que decían que les hackeaban la cuenta del novio, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, pedían dinero. ¿Y qué creen que pasaba? Pues, estafaban a, la, a las tóxicas, a los tóxicos, o a la gente que estaba preocupada por algún fin válido, ¿no? Para ellos, no, no se les critica, pero también tengan cuidado con quién se meten y, y quién realmente sí les puede ayudar con una situación así, digo, a veces no es ético enterarse de las cosas privadas de unos, pero hay gente que sí se pasa luego de lanza y ocupan un ajuste de cuentas por ahí, entonces súmele por ahí amigos, la ingeniera social en, dentro del, del top de las 10 cosas que necesitan y digo las 10 porque aquí ya las mencionó Néstor y no las enumeré, pero uno, también aprende en Linux. Eh, es muy utilizado para este tipo de circunstancias. Hacer eh, un CAD, si quieres un vi para modificar algo, te va a ayudar siempre para estos fines. Y muy importante también, las bases de datos. Existen muy, muy comerciales, la MySQL, la SQL o las con base de Oracle. Creo que ya está saliendo Oracle. Ahorita del mercado, no sé cómo esté Había como una situación Ahí medio turbia está bien, está O sea casi Oracle llegó y compró Cuanto pudo, compró una que se llamaba PostgreSQL, MySQL MySQL MySQL, MySQL. MySQL. MySQL okay. este, Otras varias De varios motores De administración de base de datos y todas Se este, quisieron como estandarizar A, a SQL sin embargo, los códigos de desarrollo de estos motores de bases de datos, porque la base de datos es la información, los motores que la administran, donde se hacen los queries, select, todo este tipo de sí. cosas, quedaron en código abierto. Entonces, de ahí salió una nueva vertiente de SQL, que es MariaDB, Maria de Base de Datos, y las nuevas bases de datos que se usan para dispositivos móviles que están basadas en lenguajes no SQL. ¿Qué quiere decir esto sql es estructura query language no o sea lenguaje estructurado de consultas donde hacemos los selects donde hacemos los delitos? todo ese tipo de cosas pero ahora ya no ahora las bases de datos se estandarizan en archivos de texto enormes y por lo regular son archivos de texto de formato json entonces vienen los campos viene su del otro lado viene su valor y así vienen los registros y se vuelven archivos enormes, pero no son basados en SQL, son basados en peticiones de servicio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se hace? Se manda el nombre de usuario, se manda la contraseña, se hace la búsqueda. Ya no se hace mediante un select query, no sé qué, o sea ya no se hace así, sino va cambiando la forma en la que se hace la búsqueda. Es algo muy bonito porque sí, la evolución del, de las bases de datos y la extracción de información... Ir, ir viendo cómo ha cambiado, pues sí, se ayuda. O sea, y lo van a ver, quien tenga la curiosidad, por ejemplo, antes de que su Facebook cargue del escape, presionele este F12, ahorita ya no funciona, pero en Chrome le presionabas F12 antes y te venían ahí ID de tus no. amigos. ID de tu, no sé qué ID de tu correo ID de tu, y conforme se iban metiendo a los IDs por ejemplo de los amigos, los pegaban en la URL venían todos sus intereses venían todas sus cosas, incluso podías detectar este, quién de tus no amigos personas que no son tus amigos han estado viendo tu Facebook oh, una de cada 100 pega, ya lo ha dicho un fulano ahí, un abuelito en TikTok se llama Paco Web pues, es? Este ya lo ha dicho, o sea, sí se puede saber quién entró a ver tu Facebook, si sí puedes saberlo, pero es una hay que hacer un truco trucutru ahí bastante este, laborioso, tienes que dar tres, cuatro pasos para ¿pa qué, o sea, tan sencillo que es seguir la vida adelante y decir, ay mi novia de hace 20 años está viendo mi Facebook, para qué, o sea, no lo entiendo, pero bueno, sí se puede hacer ese tipo de cosas, pero tienen que tener como esa estructura y tienen que saber en donde buscar, si yo les digo así, de deposítame primero 5 mil dólares y ya puedo saber si están entrando. ¿Saben cuándo me vuelven a ver? Ya no me van a volver a ver, en serio. Digo, no. Tal no vez me te de... vean, pero en fotos en la playa. En fotos en la campan. playa. <risa> sí, <¿verdad? risa> Ahora sí, en un club de playa aquí, en uno de estos parques de la ribera, de verdad. <risa> no en la playa pública. <risa> Una güerota al lado. Ándale, si no <risa> <risa> Ya me, haqué, ya me yo feliz. Pues ahí está, amigos. Es muy importante esto. Esto se volvió casi una masterclass para que ustedes aprendan a hacer hackers, si así lo ven. Y si no quieren esperar hasta llegar a la universidad, capaz que hasta nos animamos. Si nos dan muchos likes y suscribirse aquí a este video, igual y hasta nos animamos a dar. Hay una clase privada a un mínimo costo, ¿no? Nada más para recuperar todo el tiempo y seguirle metiendo aquí al canal. Digo, estaría interesante, ¿no, Néstor? Ofrecerles esa sí, opción. Quien quiera, por ejemplo, de, por diversión, destruir Yomlaz, vamos a poner una meta. 100 likes. 100 likes de aquí al primero... ¿Qué que Estamos, ¿qué? En marzo. marzo al primero marzo. de abril. Si llegamos a los 100 likes de aquí al primero de abril... Al 15, 16, ¿no? Pues es el mes, 16 de abril. el mes Al 16 de abril, 100 likes, al 16 de abril ponemos aquí códigos, pantallas y les explico, les explicamos cómo destruir Yomlas. Entonces, eh, todo el mundo va a saber y se va a ir muy satisfecho. ¿Por qué? Porque va a ser divertido que encontremos una página de alguna empresa. Digo, está feo, ¿no? Porque pues es una gente que está poniendo ahí sus sueños e ilusiones y cosas así para <risa> sacar dinero con su página y por no querer invertir en un buen lenguaje de programación, por no querer invertir en un programación, dijo, ay, bájate el Joomla que es gratis. Ah, sí, ahí te va, te voy a enseñar. Pona a los becarios sí. a desarrollar. <risa> los becarios a, que de, ah. pon a los becarios a que desarrollen la página. Esto es para las empresas. Pongan atención, empresas que pongan, ponen a los becarios. Número uno, no recurran a la gente de sistemas para que les hagan la página. La, la banda de sistemas, los expertos en sistemas, aquí lo estamos viendo, somos expertos en sistemas, no expertos en marketing, entonces cuando nos pongan a hacer la página de, de internet de una empresa, va a ser una página aburrida, cuadrada, sin sentido, muy gris, muy así, ¿por qué? Porque no somos expertos en hacer las cosas llamativas, entonces ese es un pequeño detalle. Número dos, no amarren su infraestructura de clientes, su infraestructura de cobranza, su infraestructura de cosas a la página web que va a estar a nivel público y vulnerable. Entonces pongan esas dos cositas en mente y van a verlo, van a ver la diferencia. Hace poco me tocó un caso de unos fulanos que estaban ahí bien con su página. Oye, y si lo hacemos así, me, me decía el señor, un señor ya, no sé, unos 70 años, una cosa ya, un señor grande, ¿no? Uh -huh. Quería su página en Geocities. Acá. Señor, eso fue hace 20 años. O sea, Geocities creo que tiene 10 años sin existir. O sea, y él decía que si hacíamos la página en Geocities, él, este, no estaba seguro si todavía existía Geocities, ¿no? Pero si ya como programador tú sabes que exista Geocities, me, puedes, me la puedes dejar a mitad de precio. Obviamente okay. hoy su página está hackeada. Yo le dije que no, que no entraba a su proyecto, que muchas gracias, pero que la verdad yo no me iba, a yo no iba a correr el riesgo y peor porque pues, era una empresa de estas empresas pequeñas de logística y distribución que están entre DHL y lo grande, o sea, pues, imagínate cómo vamos a poner la seguridad de unos envíos, la seguridad de esas cosas en una página, en algo así sin, sin inversión en seguridad o en bases de datos o cosas un poquito más este, seguras para los clientes, entonces a este cuate se le ocurrió hacer su página ya bien heroico, mira ya tengo mi página ah, qué buena onda, le quedó muy bonita qué perfecto, felicidades y a los 15 días la página había sido reportada por phishing, por malware, por cosas así porque la el, blacklist el, listo, se fue, ¿no? quien se la hizo pues, le metió eh, varios plugins de Wordpress que son de paga y se los metió craqueados y se los metió ahí todos truchos y ya llevaba vulnerabilidades entonces el proveedor de hosting muy barato pero se alcanzó a dar cuenta que desde su servidor estaban teniendo eh, como este minado de criptomonedas ¿Mitado? y además phishing y no phishing este nomás así de viagra y eso no tenían phishing de paypal o sea estaban cobrando cosas grandes eh, varias empresas alcancé a ver y estas empresas metían su página y la metían para cobrar y cobraban en falso. O sea, le pagaban a otros cuates que no tenían nada que ver con la empresa que estaba cobrando. Y luego los reclamos le llegaban a este cuate. Ya no pudo, tuvo, tuvo que borrar su página. Pero le estoy diciendo, enviartele un poquito más, no me hacen caso. Entonces, tomen en cuenta eso. Y ya, o sea, en el momento en el que esta página, en el que este video llegue a los 100 likes, nos ponemos a destruir Yomlas. Buscamos los Yomlas vulnerables. Vayan pensando, este... Los yomlas que quieran que les metamos mano, buscamos las vulnerabilidades y les ponemos ahí este cosas así de la voz del pueblo, ¿no? <risa> bueno, no, no es como una amenaza, es, es enseñar, ¿no? Incluso podemos poner una infraestructura propia, un servidor... Laboratorio una, laboratorio, una maqueta, una maqueta para que sea de destrucción y la podamos... Destrucción es una palabra muy fea, ¿no? Destrucción, ¿no? De... Eh, Investigación y desarrollo Investigación. para que podamos entender la parte de las vulnerabilidades. Y damos aquí la clase. Les cobramos, no sé, 50 pesos para que puedan aprender esta parte. Es algo simbólico, nada más. Limitado a 100 personas. Digo, quien quiera, ¿no? O sea, no <risa> sí, los que quieran. este Incluso aquí en el Zoom tenemos licencia para que ustedes ingresen clases en vivo grabadas. Entonces, realmente es si les interesa esto amigos pues contacten aquí las redes sociales están apareciendo XHT web acá está la voz del pueblo estamos en Facebook, en Whatsapp estamos también en, en Telegram acá con XHT web estamos en Instagram también ahí subiéndolos en TikTok, búsquenos por cualquier medio que les sea posible incluso también está el correo electrónico de XHT web ¿Cuál es Néstor? contacto arroba xhtweb punto MX. Exacto, pues ahí estamos amigos, este tema por demás interesante, si les gustó, obviamente esperamos que lo compartan, activen la campanita aquí en el canal, y no se olviden dejar su like para darles esta información, para cerrar tu idea Néstor, y con los amigos que están invirtiendo en sus páginas web. Actualmente una página web en el mercado ¿Cuánto costaría más o menos aproximado